Eh, buenos días a todos los centros eh, asociados a la UNESCO. Ya sé que hay problemas eh, técnicos, pero bueno, por lo menos solventaréis y me, me escucharéis, aunque me, me habéis estado viendo. Soy este señor canoso de bigote que me estáis viendo. Primero agradeceos eh, que tengáis en cuenta el Consejo Escolar de Aragón pues para, para acompañaros en la medida de lo posible en esta jornada. Eh, quiero saludar muy especialmente a todos los centros que estáis ahora conectados, al Goria Fuertes, al uh, Colegio Sagrada Familia, a Compañía de María, al Centro de uh, Educación Infantil y Primaria Andrés Oliván de San Juan de Mazarracifar, a Marianistas de Zaragoza, a Liesa Benpace también de Zaragoza, y al Colegio Ramón y Cajal de Alpartir. Yo, transmitido, soy un, un afectuoso afectuoso eh, pues recuerdo un afectuoso un saludo de todos los consejeros de, de, de, del consejo escolar de aragón sabéis que el consejo escolar de aragón como los consejos de vuestros centros educativos pues están ahí estamos representados todos los profesores las familias eh, bueno los, las organizaciones sindicales en fin toda la comunidad educativa sabemos que estáis pasando un curso estamos pasando todos un curso muy complicado y hay que daros las gracias tanto a los alumnos como a los profesores, como también a vuestras familias, el gran esfuerzo que se está desarrollando en este curso en el que, bueno, pues es extraordinario y parece ser que ya vamos viendo el final del, del, del túnel. El próximo curso escolar yo creo que se podrá enfocar de diferente forma, con una cierta normalidad, aunque siempre con mucha precaución. Eh, Decíos que la jornada la tenéis... Eh, pues muy bien planificada. Yo creo que estos siete talleres, pictogramas, patrimonio aragonés, signo de Aragón, tan gran conocimiento de la UNESCO, teatros de siluetas, y aves pues van a ser unos, unos talleres donde mm, precisamente se van a demostrar que cada uno de vosotros tenéis unas capacidades. Y, y, y lo que hay que dar en el sistema educativo es respuesta a cada uno de vosotros con las capacidades que dais. Es decir, lo que estudiáis tiene que ser lo suficientemente eh, flexible, atractivo para que vayáis avanzando y vayáis eh, desarrollándoos en, pues en, en, en, las, en la situación en la que cada uno de vosotros y vosotras os encontráis, siempre buscando eh, el objetivo que es el que eh, pues, eh, podáis desarrollar todas las competencias, todos los objetivos, todos los contenidos que, que tenemos que ir eh, avanzando ¿no? a lo largo de un curso escolar. Bueno, no os quiero, no os quiero entretener más. Acabo y felicito a la UNESCO, a Águeda por ser tan valiente y montar esta jornada que no es fácil de realizar con tantos centros y a la vez. Y también tengo la oportunidad de saludar a Luisa Márquez como coordinador estatal de la red. Muchos éxitos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Adiós, buenos días.